Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa Porque también él es hijo de Abraham Y el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús El Dios que ama a todos los seres y no odia a nadie de lo que ha hecho Como dice la primera lectura Ama también a Saqueo aquel pequeño hombre que era un gran ladrón profesional. En la narración evangélica, saqueo trataba de conocer a Jesús, pero es Jesús quien quiere hacerse el encontradizo con saqueo. Y es que Jesús de Nazaret se esfuerza por acercarse al que va por mal camino y mira entablar amistad con él para reinsertarlo en la sociedad y salvarlo. Saqueos el hombre amado y buscado por Jesús, es el prototipo del hombre llamado a la salvación, el hombre que escucha una llamada que transforma su vida. Todo empieza con un encuentro, con dirigirse a alguna palabra. La salvación es siempre fruto de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 De una llamada, de un diálogo entre el hombre y Dios Jesús y Saqueo se buscaban desde hacía tiempo Este hombre rico, vacío insatisfecho Buscaba a Jesús como si una voz misteriosa le dijera Que sería bueno ver a Jesús Pero verle con ojos llenos de sentido Saqueo avergonzado, quería ver sin ser visto Pero Jesús lo mira Dice el texto que levantó los ojos para verle atrapado en el árbol. Y de esa manera es como se encuentran los dos. Jesús, con escándalo de todos, rompe los esquemas sociales y se invita a sí mismo a casa del hombre que necesita ser salvado. Sale de él la iniciativa y le dice, Saqueo baja enseguida porque hoy tengo que alejarme en tu casa. Y Saqueo escucha la palabra de Jesús. Baja rápido y lo recibe en su casa. El cambio es la respuesta auténtica a la llamada que nos hace Dios. Estamos dispuestos a cambiar que exige su presencia salvadora. ¿Cuáles son nuestras resistencias? En la Eucaristía tenemos a Jesús en que con su palabra cambia el corazón de saqueo, transformándole en un hombre nuevo, que cambie nuestro corazón también de piedra por un corazón de carne para que la salvación de Dios llegue también a nuestra casa. Dios nos llama como a saqueo, quiere entrar en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro proyecto. Le abrimos las puertas. Que el Señor los bendiga.